12 frases tristes de desamor y desilusión. Hay momentos en la vida que necesitamos desahogarnos, sacar todo aquel dolor que nuestro corazón tiene. Y una frase, una palabra dicha en un momento dado, nos puede ayudar a sobrellevar a aquello que nos pesa. Y lo que es más, el desamor de una persona que es especial para nosotros, pero nosotros no somos especial para esa persona. Número 1. Estoy aprendiendo a vivir sin un mensaje bonito, sin una llamada en las noches y sin alguien que me llene de detalles. Cuando creces, cuando maduras, te vas dando cuenta de que... Hay cosas que nunca van a ser para ti. Hay cosas que no están destinadas para que te pasen. Hay gente que puede tener las caricias y los besos. Pueden tener los aplausos, pueden tener la admiración de alguien que le ama. Pero también estamos otros que sencillamente viviremos sin mensajes bonitos y sin llamadas de buenas noches. Número dos, nada duele más que darte cuenta que no significas nada para la persona que más te importa. Abrir los ojos duele y darte cuenta de que no somos importantes para la persona que tanto amamos, apreciamos, a la que tenemos en un pedestal duele. Es poner los pies sobre la tierra y darnos cuenta que ahí, que ahí no hay sitio para nosotros, que ahí no hay sitio para ti. Número 3. Es más fácil fingir una sonrisa que explicar por qué estás triste. A veces tenemos que presentarnos ante el mundo como personas muy contentas, muy alegres, muy animadas. A veces hacemos esta clase de exhibiciones por redes sociales, Instagram. Pero por dentro, nuestra alma está llorando, sufriendo. Algo en silencio que no nos atrevemos a contar. Quizás el adiós de una persona amada, quizás la depresión, quizás la ansiedad. Es algo que no nos atrevemos a decir por miedo y por lo tanto es mil veces preferible Fingir una sonrisa antes de que intentemos explicar la razón de nuestra tristeza. Porque a decir verdad, nadie lo va a entender. Número 4. Aprendí a llorar sin derramar ni una lágrima. Cada vez que nosotros enfrentamos algo que nos lastima, que nos hiere, nos volvemos más hábiles para poder enfrentar la decepción. Es por eso que yo te puedo ver a ti llorar por dentro, pero por fuera tú te ves tan alegre, por fuera te ves tan contenta, tan llena de risas, sin saber que por dentro has llorado, te has lamentado, y hasta has perdido las ganas de vivir. Número 5. Aprendí que, si alguien te quiere, te lo demuestra, te busca, y si quiere hablar contigo, deja su orgullo de lado, porque pensó primero en ti, que en los demás. Debes aprender a diferenciar el buen amor de uno que es fingido, de uno que en realidad no existe. Los buenos amores se manifiestan en los actos. Lo puedes sentir, se pueden palpar, lo puedes oler, lo puedes saborear porque está presente. Lo sientes en los besos, en las caricias que esta persona te da, en cómo recorre tu cuerpo. Pero un mal amor es ausente. No hay caricias, no hay besos, no hay miradas coquetas. Simplemente... No hay nada. Número 6. No corras por alguien que ni siquiera camina por ti. Te lo digo. Te lo juro. No corras. No lo busques. He visto a muchas personas sacrificarse, hacer hasta lo imposible para demostrarle a alguien que no valía la pena que eran buenos amores. He visto a personas desgastarse en hacer proezas, en sacrificarse hasta quedar en deuda consigo mismos para demostrar que son fieles, para demostrar que se aman. Y la otra persona que hizo, no lo valoró, por el contrario, esta sí fue infiel. Número 7 Curaste mis heridas y a la vez creaste otras. Tristemente es así. Hay personas que curan heridas del pasado, pero te dejan nuevas heridas que a veces son mucho más grandes que las que ya traías. A veces no es bueno contarle a la otra persona el dolor que llevas en el pecho. Porque a veces solo le das ideas de cómo debe seguirte lastimando más. Número 8. Soy exactamente... Lo que nadie está buscando hay que aceptarlo a veces abrazar tu unicidad, ser tú mismo, tú misma, va a implicar que nadie va a buscarte, nadie va a tocar a tu puerta, a nadie le va a importar conocerte. Ese es el precio de ser único. Ese es es el precio de ser tú mismo. Y es triste, porque va a suponer que vas a pasar toda esta vida estando solo, va a suponer pasar esta vida con pocas o nulas amistades, sin pareja, sin nadie que te diga que te quiere, pero ser tú mismo, ser auténtico, vale más que estar con alguien aparentando lo que no eres. Número 9. Me estoy alejando de alguien por darme cuenta que en su vida no hago falta. A veces tenemos comportamientos extraños para los demás y no entienden por qué nos hemos aislado, por qué nos hemos vuelto fríos. Hubo un tiempo en que tú construías puentes, puentes para, para acercarte a la gente, puentes para acercarte a la persona querida. ¿Y qué pasó? Te defraudaron, te mintieron, te difamaron, hablaron a tu espalda. Es por eso que ahora tú has decidido empezar a construir muros. Muros cada vez más altos. Muros cada vez más impenetrables. Muros cada vez más gruesos. Porque ya no quieres que nadie venga y te hiera porque ya no quieres que nadie venga y se mofe de tu amor. Es cierto, antes construías puentes, pero ahora edificas muros. Número 10. Nada es para siempre. El café se enfría, el hielo se derrite, el tiempo pasa y las personas cambian. Nada es perenne. Nada es para toda la vida. Tenemos que aceptar entonces que hay cosas que no van a quedarse. Y no importa cuánto te prometió o te dijo que te amaría. Tarde que temprano tenía que irse. Es momento de aceptarlo. Número 11. Un sabio dijo, si te falló una vez, te fallará siempre. Un consejo de vida. No vuelvas ir donde te mintieron, no vuelvas a creer ahí donde te lastimaron, tal vez te dio alegría, tal vez te dio risas, pero eso no es justificante para quedarte con alguien que te ha probado una y otra vez, que no vale la atención ni la pena. Número 12 y última frase. Las palabras duelen, cuando te importa quién te las dice. ¿Es así? Una palabra dicha por cualquier persona en realidad no importa, alguien te dice tú nunca vas a ser una buena enfermera, tú nunca vas a ser un buen abogado, ¿a quién le importa? Pero qué triste cuando te la dice una persona que debería apoyarte en tus sueños. Hay que acostumbrarse, porque tristemente la gente que más va a dudar de nosotros es aquella que dice amarnos. Si alguna frase de estas te impactó, por favor házmelo saber en los comentarios y déjame el emoji de una mariposa junto con la frase que más te gustó aquí abajo en los comentarios. Suscríbete y dale me gusta a este video.